Hubo una reunión espectacular, Ayer se una reunión espectacular ¿eh? Y quiero honrar a los hombres de Dios que nos, nos, nos honran hoy con su presencia En medio de nosotros hay uno, una pareja de pastores. Porque veo una copia de pastores Y sé que aquí todos los que estamos aquí somos servidores de un Dios poderoso. Estar en todos y todos los que estamos aquí somos servidines de Dios poderoso. Esta mañana me levanté, me levanté expectante de lo que Dios va a hacer en esta reunión. Esta mañana me he levantado con las expectativas de lo que Dios hará en esta reunión. Porque no solamente es venir a una reunión y ocupar un, un, un una, una butaca del auditorio y irme a casa. Porque no es solo una reunión para para ocupar un posto en las series y irme a casa. Sino saber a lo que viene. Ma, uh, saber per cosa son usted, usted vino hoy a una cita muy importante. Porque hoy se deben a un apuntamiento muy importante. Eh, el señor me decía que esta mañana Dios iba a enviar a a, a mucha gente. Porque, ah, porque el señor esta mañana me dijo que habría enviado mucha eh, gente. Deciosos para oír la voz de Dios. Que uh, o sentir la voz. Y yo de decía Dios. anoche que es fácil fácil fácil aprender a oír la voz de Dios y él se lo dice porque que es muy fácil sentir la voz de di Dios hay mucha gente que, que, que quiere pagar mucho dinero para saber cómo oír la voz de Dios hay gente que paga el sol para sentir la voz de Dios pero oír la voz de Dios es muy fácil pero sentir la voz de di Dios es muy fácil solo poner un corazón lleno de obediencia solo meter un, cu un cuerpo lleno de obediencia y decirle Señor quiero oírte y, de y decir <risa> oír y ver la voz de Dios es a veces verlo en en, en cosas insignificantes. Porque sentí la voz de Dios varias veces en cosas insignificantes. Yo hoy veo y oigo la voz de Dios a través de usted que está en este auditorio aquí. Porque yo veo y siento la voz de Dios a través de. Yo Dios. quiero que usted y yo le demos un aplauso al Rey de Reyes, y Señor. De Reyes. <tose> le dije, le dije que no hay nada, no hay nada más lindo. No c'è niente di bello. Que, que puedan ser sentir bien hacer sentir bien a un predicador. ¿Qué sentir bien un predicador anoche hablábamos sobre que la actitud cuenta la actitud tiene yo soy un hombre casado yo soy un felizmente casado voy a cumplir 19 años de casado tengo dos maravillosos hijos guapos como yo y su mamá a veces la gente me dice y ¿cómo son sus hijos? Y a veces la gente me dice ¿y ¿cómo son sus hijos? Y yo le digo como yo. Y yo le digo como me. Entonces eh, ya le di la respuesta le ya yo he Entonces yo creo una cosa que como es el padre son los hijos. Y yo creo que como son los padres como son los hijos. Y hoy esta mañana, ¿Y esta mañana. Yo estoy seguro que Dios nos va a hablar a todos. Estoy segura que Dios te hablará a todos. No sé si, si todos los que estaban parqueando ya están aquí. Los que estaban parqueando ya en el coche ah, están aquí listos. No, que están parqueando no siguen, siguen llegando. Ah, a no. Me gustaría empezar con todos porque Dios tiene una palabra para todos esta mañana. Ah, eh. con tutti porque dio una per tutti Bueno, eh, solo la presentación casi me llevo una hora, ¿no? ¿Solo per la <risa> no, presentación es no, casi una hora? No yo, no, yo no quiero ganar el reloj, sino que. Yo no quiero que el reloj me gane si no quiero ganarle yo al reloj No yo Yo quiero tomar los el tiempo o... para poder soltar una palabra que Dios puso en mi corazón para usted yo el tiempo per, <coughs> la que Dios me ha per Yo no sé cómo viniste hoy, no, no sé hoy Lo que sé que tú estás aquí hoy a, no, no sé sí a lo mejor tú hayas venido bajo una presión no. O antes de venir el teléfono sonó en contra tuya o prima de venir el teléfono ha sonado contra ti. Y eso te quiso bloquear para no venir a la reunión. Y esto te ha voluto bloquear para no venir a la reunión. Pero tengo una palabra para ti en esta mañana. Ma una palabra para ti esta mañana. La llamada que te hicieron esta mañana. La llamada que te han hecho esta mañana. O la mala noticia que te dieron. O la bruta noticia que te han dado no marca tu presente ni, tu futuro. No, ni, es tu, presente, ni es tu futuro porque la única palabra la tiene Dios en tu vida y en medio de todo lo que se pueda levantar medio, ah, que, uh, no, eh. Dios tiene una palabra para ti una palabra voy a querer que si, si podemos apurarnos a poner esto para no robar la atención sí, pues, eh, un presión. servidor nada más yo sé que el auditorio es muy, muy pequeño y si, y si Gracias a los servidores que tienen un corazón de oro, ¿eh? ¿Esos, esos son servidores? Pues sí, no son los servidores. ¿Me puedes cerrar la puerta, por la favor? Cerrame puerta, la, puerta. la puerta, por favor. Gracias. Porque el auditorio es súper pequeño. Porque Y puede robar la atención, ¿no? puede llevar la atención, Pero démosle un aplauso a la servidora que fue eso es tener eh, un espíritu de servir. Este es espíritu de servir ¿eh? Porque tiene fe que van a venir muchas, ah, van a llenar el... A... Porque hace de que ve, uh, habrá más gente. Entonces, hoy, esta mañana, Vengo esta eh, estoy muy contento de estar en medio de ustedes. Soy muy feliz en medio de vos. Eh, he tenido la experiencia de poder ser misionero por nueve años y medio en Estados Unidos. He estado misionero por nueve años en Estados Unidos. Yo era soltero en aquel entonces. En aquel momento era sola. Aunque ayer cumplí 26 años. Aunque ayer cumplí 26 años. Alguno no me creyó porque no me creyó que tengo 26. La pastora me... hizo así. <risa> <risa> Alguno <risa> que no que tengo 26. Eso es para romper el hielo. Es <risa> para romper el hielo. Y luego me casé en Guatemala y me fui, después de un mes de casado, de visionero al Canadá con mi esposa. Y fruto de nuestro amor nació nuestra primera hija, mi, mi hija, mi primogénita, es canadiense. Y yo que sigo siendo guatemalteco. Y hoy que estamos aquí en España todos. Con ustedes, bueno, no todos, yo con ustedes. Voy. Hoy quiero compartir una palabra. Hoy, hoy yo una y quiero llevarte a, un viaje. Voy yo a un viaje. Quiero hablar sobre el viaje de tu vida. Ahora yo quiero que, que, que entremos todos en familia. que entremos todos en familia. Algunos les gusta viajar. A algunos les gusta, Al otro no les gusta viajar. a otros no les gusta viajar. A no le gusta viajar. Hay gente que tiene que ser sedado primero para montarle un avión. Hay gente que debe uh, haber un calmante primero para andar en la O la cuando el esposo le dice, nos vamos de vacaciones. O cuando el marido dice, andamos de vacanza. En vez de servir de alegría, de tristeza, porque no le gusta viajar. Y en vez de ser feliz y triste porque no les gusta Pero viajar. Pero yo quiero estar. llevarlo a un viaje en esta, en esta mañana. Pero a un viaje esta y quiero hablar el, sobre el tema el viaje de tu vida. ¿Estás listo para escuchar esta palabra? Si te esta palabra. A lo mejor mucha gente esta, gente esta mañana ha venido, dije al principio bajo una presión. O más de alguno haya traído un manto de tristezas en, en su vida. O alguna ha un manto loro O alguno ha venido bajo una bajo un un manto de depresión o, o de problema. O de los, manto de o de hoy en esta mañana está la solución para tu vida. Pero esta la para la tu vida. Porque la palabra es vida y eficaz. Porque la palabra es vida y eficaz. Es, dice la Biblia que más cortante que espada de dos filos. Es, una di do, di es decir, tu respuesta no está en la píldora que tú te tomas para calmar la ansiedad. La respuesta no es las píldoras que te prendes para calmar la, la, la, la ansiedad. La respuesta es Jesús. La respuesta a todos tus problemas no es la pastilla que te da el médico. La respuesta a todos tus problemas no es la, la píldora que te da el médico. Sino la respuesta para toda ansiedad y problemas se llama Jesús. Amén. Y sé que en esta mañana vamos a salir empoderados. ¿Cuántos, creen, ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero compartir una palabra con ustedes Voy a, uh, una y quiero por favor que váyanos rápidamente y voy a leerte de Reyes en segunda Segunda de Reyes, dire... segunda de Reyes segunda. capítulo número 4 Segundo 4 y versículo 25 y versículo 25 mm. ¿Está lista? ¿Está listo para viajar conmigo? Sí, de pronto. Tenemos gente conectada en sí. Italia. Tenemos gente conectada en Italia. Por eso usted oye la traducción italiana. Por eso sí, uh, se la traducción y italiana. Y como, como yo soy humilde, eh, eh, eh, quise que la sierva tradujera, ¿no? Porque yo puedo italiano también. He visto que soy humilde la sierva que traduca, porque yo soy italiano. Un día yo llegué a un sitio y le digo, eh, yo puedo tu idioma, el, creo que he tenido eh, eh, y yo no sabía el idioma en el donde estaba pero yo le digo yo puedo tu idioma ah sí, yo solo me en un puesto solo estaba en un posto, porque y yo, yo paso para hablar en la dualima que esa no la porque sabe. hay que llamar las cosas que no son como que fueran amén verdad hay que llamar las cosas que no son como que fueran porque tengo que llamar las cosas que no son solo como si fueran ¿no? y yo solamente esperaba que me dijeran pues pues prediquen el idioma pero gracias a Dios no, no me tocó bueno, vamos a ir rápidamente a Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 25. Cuando lo tengan, diga un amén, así como el, el amén que dijo el hermano ahorita. Cuando ¡Amén! Qué lindo tener gente alegre en la iglesia. Qué bueno ver gente alegre en la iglesia. Y eso no, eso no es por hacernos ver, es porque el gozo está tremendo en el corazón. Porque en el ¿Verdad? Dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. El Señor, el y dice que un corazón Alegre, hermoso el rostro Y todos los miro alegres en esta mañana Ok, dice Versículo 25, versículo 25. Hablando de la Tsunamita hablando de la, zona, uh, hablando de la Tsunamita Dice, así Ella se fue y llegó al monte Carmelo uh, Dice, así partí uh, Sur el monte Carmelo Donde estaba el profeta el Lomo de Dios cuando Eliseo la vio venir de lejos, dijo a Jethi, su criado: Mira, es la señora viene. Corre a recibirla y pregúntale: ¿Cómo está? Corre a encontrarle dile: bene? Y cómo está su marido y su hijo. ¿Está tu marido? ¿El está y el criado fue y le dijo: eh, ah, Y el criado fue y le dijo: Ah, el sirve andado le ha dicho. Está bien. Está bien. Está bien. Y yo qué versión tienes tú la reina, Valera? Ah, uh, no la la Sí. Italiana. Okay. El criado corrió. Bueno, el criado corrió y le preguntó a la Tsunamita ¿Está bien tu hijo? ¿Y quindi el sirve andado Tu esposo y ¿estás bien tú? La tsunamiita ha dicho: ¿Está bien tu hijo, tu marido y tú? ¿Y ella contestó? ¿Ella ha dicho? Ha dicho bien. bien. Bene. Voy a repetir y ella contestó. Y repito que le ha dicho. Bien. Bueno. Señor, gracias te damos por esta, reunión. Señor, por esta reunión. Hoy queremos tomar unos minutos para que tú nos hables a nuestra vida. Voy a prender minutos para que tú a nuestra y que vida. salgamos de este auditorio empoderados. Si salir con de Señor amado, y contale a los que no vinieron qué cosas grandes tú hiciste aquí. Y a En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un Amén. aplauso al Señor. Hoy quiero, voy a estar rápido, súbito, ¿eh? Ah, sí. voy a, voy a entrar sí. rápido a la palabra. Parla velocísimo, no tan rápido. A mí, tú en la unción, tú traduces. Bueno, es que yo, yo, yo te veo. conozco, yo te conozco que en la unción traduce rápido. Sí. Eh, okay. quiero, quiero hablarle sobre el viaje, el viaje de tu vida. Voy a hablar del de viaje de la vuestra vida. Vuelvo a repetir, no importa en qué momento tú hayas venido a la reunión. No le importa cuándo se ha venido a la reunión. Lo importante es que estás aquí. Lo importante es que estés aquí. Es decir, la la, la guerra ya ha ganado al estar aquí. Porque ya dimos la guerra para estar aquí. Anoche hablábamos hablaban de actitudes. Y se estaban de actitudes. Y toda actitud mueve el corazón de Dios. Esto sería actitud y mueve el corazón de Dios. Muchos alrededor tuyo pueden estar diciendo no te la creas que no vienen multi a tu alrededor podrían decir no viene el milagro. Pero cuando hay actitud. Pero cuando hay la actitud. Todos alrededor no pueden ver lo importante es que vea yo. Todos, todos a tu alrededor no pueden ver la importancia que estoy La cosa importante que estoy. Es que no es la cantidad de gente que te o la gente que te segunda eres tú el que crees y a través de ti el milagro va a ser realizado. Porque no importa la gente que cree en ti, sino tú que crees que el milagro va a ser Pero hoy vamos a hablar. Sobre el viaje de tu vida. Hoy parliamo del viaje de la tu Pero quiero centralizarme en el viaje que tomó una mujer llamada Tsunamita. Y voy a centrarme en el viaje que ha preso una donna Sunamita. Todos iniciamos un viaje en esta vida. Todos, ah, todos iniciamos un viaje en esta todos vida. Todos cogimos un avión para venir a España, los inmigrantes. Todos, la mayor parte de ellos hemos preso un uh, aéreo para venir a España. Y todos estamos aquí, pudimos coger un bus, bueno no un bus... Un avión porque teníamos que cruzar el charco, como dicen. Y todos hemos preso un aéreo porque que pasar el continente. Pero estamos aquí. Pero estamos aquí. Con un propósito. Con un scopo. Yo creo una cosa que nadie en esta vida estamos por casualidad o por accidente. Yo creo que todos aquí no estamos por caso. Freddy Godoy, ¿qué es mi nombre. Freddy Godoy, como es mi nombre. No estoy aquí porque un día mi papá llegó y amó a mi madre. No estoy aquí porque un día mi padre amo ma mi madre, sino que estoy aquí porque soy un propósito de Dios. aquí porque un de di Dios. ¿Cuántos son un propósito de Dios aquí? Di Dio? Ayúdame a predicar, por favor. Ayúdame a predicar. Ahora, pero algo, algo motiva a mi corazón. Pero si que me motiva el corazón, la historia de la mujer sunamita. La historia de la dona tsunami. Anoche decía que todo nombre, todo nombre propio tiene su significado que todos los nombres significado. Yo no sé cuántos tuvieron no en la reunión que levanten la mano. Pero decía que todo aquel que descubre el significado de su nombre, descubre un potencial. Yo cuando descubrí mi significado de mi nombre, significado de mi nombre, mi autoestima se elevó al 100%. La se al 100%. Porque el significado de mi primer nombre es el hombre más guapo de la tierra. <risa> porque es el significado de mi primer nombre el hombre más de la, de la tierra. Y el segundo significado es el hombre más alto de estatura. Y yo lo creo. Ahora yo quiero llevarte al rumbo, al, al, al viaje de tu vida, porque encuentro en la Biblia una mujer. Y quindi nella Bibbia c'è A una mujer sunamita que también su nombre tenía significado. que su nombre significaba algo. ¿Sabe qué significa sunamita? ¿Qué significa sunamita? Mansa y pacífica. Oh, uh, mansueta y pacífica. El nombre la traducción del nombre sunamita significa mansa y pacífica. La traducción de sunamita es mansueta y pacífica. Yo creo que todos después de esta reunión van a ir al Google a ver Qué no. significado tiene su nombre. Tanto que usted va a la reunión, a andarnos su Google para ver qué significa su nombre. Se lo aseguro que su nombre tiene un potencial que usted no se ha dado cuenta. Porque son asegura que el vuestro no me es un potencial y que no me quede tres segundos. Y me gusta el significado del, nom del nombre sin su tsunamita. Porque el, para el viaje de la vida de tsunamita necesitaba ser mansa y muy pacífica. ¿Sabe por qué muchos en esta vida fracasamos? ¿Sabe Porque no tenemos... Ni mansedumbre ni pacífico cuando viene el problema. Pero cuando viene un problema no somos ni mansuete ni pacíficos. Porque a todos nos llega el problema, al pequeño y al grande, nadie se escapa. Porque a todos te arriban los problemas, y sean grandes que y pequeños. ¿Usted ve a mucha gente en la televisión? Voy a ver de muestra gente en TV como que no tiene problemas. Presentándose como si no ahora ve problemas. Pero opuesto, alguien dijo algo. Pero o alguna le dijo algo. Según el nivel que tú tengas, segundo el nivel que tú hay. De ese tamaño van a ser tus problemas. De esta um, eh serán tus problemas. Métete tú con Dios. Métete con Dios. Y creces a un nivel. Y creces un, a un nivel. También Creo los eso. problemas van a crecer al nivel tuyo. Sí. Y hay problemas que llegan a un nivel. Pero de algo sí estoy seguro. Pero igual cosa es una Que Dios nos hizo mansos y pacíficos para poder viajar. Que ellos se han hecho mansos y pacíficos para poder viajar. Me gusta la historia de la mujer sunamita. Mi viaje la historia de la dona sunamita. Y el papel protagónico que ella hizo. El, el protagonismo que le ha gustado. Pero quiero iniciar el viaje aún hablando de ella y hablando de su marido. Pero voy a hablar primero de ley, su marido. Dice que la mujer Tsunamita era muy rica. Porque la dona sunamita había muerto. Tenía mucha pasta como usted y yo, dígame. ¿Por qué se rió, pues? Tenía mucha pasta como usted y yo. Que voy. Dice que la mujer mitad. se movía entre los reyes, se movía entre, entre, entre gente, importante. gente importante. Yo tengo una palabra para ti en esta mañana. Entonces, la palabra para ti esta mañana. Todos somos importantes para Dios. Todos somos importantes para Dios. Todos somos importantes para Dios. El problema en la vida es de que a veces nosotros nos desvalorizamos. Y Dios ha puesto un valor muy importante en ti. ¿Sabe cuál era el problema mío antes? ¿Sabe cuál era el problema prima? Mi tamaño. En mi estatura. Cada vez que yo me miraba en un espejo. Le decía, señor yo, crees ¿por qué no me hiciste más grande? Dice, señor, ¿por qué no me alto? Y un día Dios vino y me dijo, Freddy, ¿sabías que el mejor perfume se guarda en los frascos más pequeños? <risa> Profumo si guardan en el botillete Ah, típico, pero, pero tenga ¿no? cuidado porque a veces el, el peor veneno también se guarda en los frascos más pequeños Pero el peor veneno sí si guarda en las Pero típico, yo cogí típico, la típico. primera cosa, que soy el, el mejor perfume Pero yo eh, os visto que soy el mejor perf perfume. Ahora, me gusta el papel protagónico Que hizo la mujer Tsunamita Y, el protagonismo que a la, a la tsunamita? y quiero entrar rápido Y voy a entrar velozamente Ella convivía con su esposo que era muy viejo él iba con su esposo, que era muy viejo. Pero algo extraño, no me vaya a malinterpretar, algo extraño encuentro en esta lectura. No que se equivocó el escritor, no. Pero, ¿trobo algo extraño en esta lectura? Que aparece el nombre de la tsunamita. ¿eh? Que aparece el nombre de la tsunamita. ¿eh? Y solo me. Escúcheme, por favor. Y solo menciona que él, ella vivía con un hombre viejo. Y eh, solo dice que él vivía con un nuevo vecchio. Y un día le dije al Señor: ¿Por qué no aparece el nombre del esposo de la mujer sunamita? Y el Señor me dijo: eh, señora, Es que en el papel solamente se, plama, se, se plasma el nombre de una persona que nunca se dio por vencido y que siempre tuvo el coraje de creerle a Dios. Porque sí, en la Biblia está escrito el nombre de una persona que no se ha encarriado ante a Dios. Porque de una persona cobarde ni se gasta tinta de lapicero. Porque con una persona cobarde no no se sprega Y Yo le quiero decir algo de esta mañana. que si quieren que, de, si quieren que en las generaciones que vienen se hable de usted. Que se puede que en las próximas generaciones hablarán de hoy. Demuestre que usted es invencible. Demostrate que Y que usted. Y que voy. Le echa ganas a la vida. Amén. denle un aplauso al Señor. Ahora. Esta mujer tomó el, el viaje de su vida. Oh. De la yo, yo, yo, yo, yo siento una motivación maravillosa esta mañana. Siento una motivación maravillosa esta mañana. Pero el papel protagónico de esta mujer. Pero el protagonismo de esta donna Inicia así. Dice, pues, sí. dice, la Biblia, dice la Biblia Que asume Que, que, que en el lugar donde ellas vivían vivía, Solía visitar siempre Un profeta llamado Eliseo Lo visitaba siempre un profeta llamado Eliseo Pero me llama mucho la atención Pero me atira mucho Esta mujer era muy importante, esta era muy importante Se movía en medio de los reyes estaba en medio de rey, Pero le hacía falta algo Pero le algo Tal vez hoy esta mañana has venido con todo esta mañana ha venido preparado para todo. Pero más algo te puede hacer falta. Pero te falta algo. Y yo sé que ese algo te lo vas a llevar esta mañana. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo lo creo con todo mi Ahora, ¿qué le hacía falta a esta mujer? ¿Qué le mancaba a esta mujer? ¿Esta mujer tenía mucho dinero? tenía ¿Tenía, me imagino, una bolita casa? una casa Pero... ¿Hacía Pero... falta... Le un grito de un niño en la, casa. El grito de un bambino en la casa Tal vez tú tengas muchos hijos Pero te puede hacer falta algún grito en tu casa, Pero te cualquier grito en la casa. Ese grito puede ser de, economía. El grito puede ser de la economía Ese grito puede ser un hijo puede, puede ser un Ese grito en la casa que falta puede ser la relación con tu esposo Ese grito en tu casa que falta puede ser la relación con tus hijos pues era la relación con mi dos hijos. Y en la casa de la Tsunamita, en la casa de la Tsunamita faltaba un grito. Mancaba un grito. Porque la Tsunamita era estéril. Porque la Tsunamita era estéril. No podía sí. tener hijos. No podía haber hijos. Pero sabe una cosa. Pero sabe una cosa. Me gusta cómo ella inició el viaje de su vida. Ya dicho, el viaje comenzó el patio de la. Salud. Y eso le va le va a gustar a usted quiero que vayamos a la palabra porque yo sé que estamos aquí todos juntos a la vamos ahí mismo ahí mismo en el cap, en, eh, ahí donde empezamos segunda de reyes 4 en la segunda de 4 pero vamos a, a iniciar en el versículo 8 pero iniciamos en el loto, dice así la, dice así la palabra eh, un día di, eh, dice yo creo que es esta versión dice esta versión dice es versión habla hoy, pero Reina Valera es diferente. Un día en que Eliseo pasó por Sumen, una mujer importante que allí vivía, lo invitaba insistentemente a comer a su casa. Lo que yo le quiero transmitir en esta mañana, oígame lo que le voy a decir. Sentite lo que voy a esta mujer era rica, pero le hacía falta algo, que era un hijo. Esta donna era muy rica, pero le un hijo. Yo te quiero asegurar algo de esta mañana. Yo voy a de que, que lo que, que te tira. falta a ti, yo quiero que me escuches, lo que te falta a ti, que quello que te manca, hoy te lo vas a llevar gratis. Hoy, uh, hoy te lo, lo habrá gratis. Lo que te ha venido faltando, hoy te lo vas a llevar gratis. Que lo que te manca, lo habrá gratis hoy. Ahora, esta mujer no tenía un hijo. Esta donna no era un hijo. No había tenido la experiencia de abrazar un un, un crío. No había podido abrachar el sufillo No había tenido la experiencia de oír ruido en su casa No podía sentir el rumor en la casa Porque una casa sin hijo no es casa Pero es que una casa es el sufillo no es una casa Ahora, voy rápidamente Vale, próximamente ¿Cómo inició el viaje de su vida a la Tsunamita? ¿Cómo inició el viaje de la vida a la Tsunamita? Dice que ella ve que un profeta llega seguido a la ciudad Dice que ley que un profeta viene siempre en la ciudad Y lo invita, lo invita insistentemente para comer en la casa Él lo invita insistentemente a casa sua. Ahora, esta mujer inició el viaje de su vida Que pues el viaje de la sabita. Teniendo una actitud de generosidad Habiendo una actitud de generosidad La vida nunca se arranca si usted no tiene una actitud de generosidad Porque la vida no se combate sin saber una actitud de generosidad No te estoy hablando de dinero no de Te estoy hablando de la actitud generosa que puedes tener con otras personas. Ma de la actitud que puede con las otras personas. La mujer sunamita... La dama inicia, inicia su viaje siendo generosa. Inicia su viaje siendo generosa. Invita al profeta a la casa a comer siempre. Invita siempre al profeta a a casa suya. Ahora me podría decir usted, señor predicador... Eh, a puede decir mi señora. ¿Qué, predicador, tiene, ¿Qué tiene que ver el viaje de la vida con un plato de comida? Tienes que ver el viaje de la vida con un plato de cibo. Pues la mujer es una mitad. La dama es una mitad. Inició el viaje de su vida siendo generosa con el profeta. Inició el viaje de la su vida siendo generosa con el profeta. Yo no sé cómo has iniciado el viaje de tu vida. Yo no sé cómo has iniciado el viaje de la tu vida. Pero te estoy seguro de algo. Más o Estoy seguro de igual cosa. Que si has empezado siendo generoso. Que si ha iniciado siendo generoso. Ha movido el corazón de Dios. Ha movido el corazón de Dios. ¿Sabes por qué? De por qué? Porque, ser generoso Porque ser generoso es la cosa más linda, es la cosa es bella. yo tengo dos hijos, y dos guapos como yo y su mamá madre. y me llamó mucho la atención mucho que mi hija que mi regaló su primer bicicleta a su vecina, pues su, veci su vecina era del mismo tamaño de ella y ella no consultó conmigo cuando regaló su bicicleta a la niña y me gustó mucho la actitud de María Luisa porque cuando regala la bicicleta, regala la bicicleta pues corrió a mí a pedirme otra pero la otra Alguien dijo que los que tienen más fe son los niños Por eso dice la Biblia que hay que ser como un niños Para poder entrar al reino Pero esta mujer inicia el viaje de su vida Siendo generosa ¿Qué tiene que ver un plato de comida Para la transición que tuvo esa mujer? La transición que hay tratando. cosas que te parecen a ti humildes, sí, son cosas que te humildes. Pero esa, eso lo que tú has empezado a hacer, pero es que lo que a hacer Te va a transicionar será una transición. A un nivel donde hay gente que no te va a conocer Porque cuando somos transicio, transicio, transicionados pero es que cuando a, a viene una transición nos, No nos parecemos no nos Sino que nos mira la gente hasta diferentes la gente que somos Yo no sé cómo has empezado el, el rumbo de tu viaje No sé cómo iniciado tu viaje Pero a cómo has empezado y lo has empezado de corazón Pero se le ha iniciado con el corazón. Una recompensa de Dios viene sobre tu vida Viene recompensa de Dios sobre tu vida Ahora, ¿qué sentido puede tener que esta mujer invite al profeta? ¿Qué sentido puede que esta mujer invite al profeta? Aparentemente usted dice nada Obviamente voy a Sabías generoso? que cuando tú inicias siendo generoso, cuando inicias siendo generoso, mueves el corazón de Dios. Por el corazón de Dios. Cuando alguien es generoso, cuando alguien es generoso, yo no puedo encontrar, yo no, yo no puedo soportar para bien, yo no puedo soportar en bien a una persona generosa, a una, so, a una persona porque, generosa, porque yo hago lo posible de, de desquitarme, ¿no? Porque hago <ríe> lo posible por De ser recíproco. Y ser recíproco. Ahora esta mujer invitaba al profeta a comer. Entonces, esta donna profeta a comer. Pero mire qué corazón tan generoso tenía esta dama. Pero que el generoso que veo esta donna. No le no le bastó a ella. Uh, no le bastaba. Poder invitar al profeta a, co a comer un plato de comida. Invitar al profeta a un, a un Sino que corrió donde el marido. Marito, y le dijo este hombre que pasa por la ciudad es un hombre puro y santo de Dios un y lo invitaban a comer a la casa pero hizo otra cosa pero le dijo al marido sabe yo tengo una una gran idea yo una buena idea por qué no preparamos para el profeta ¿Por qué no le preparamos para el profeta? Un lugar para cuando él venga y pueda dormir ahí. Un posto para dormir. Le hicieron un aposento. un Le pusieron una mesa, un candelabro una, y una cama para dormir. para Para cuando el profeta llegara a ese lugar. En modo cuando el profeta sin este lugar. El profeta pudiera dormir ahí. dormir allí. Pero usted me dice, lo que me están siguiendo, usted me dice... ¿Qué tiene que ver un plato de comida y luego una casa para el profeta? Pero dígame, wechetti, que ver un plato de cibo y una cama para el profeta. Y le tengo noticias. La casa que le hicieron a Eliseo. La casa que Eliseo. Era, era de Eliseo. Era de Eliseo. Vuelvo a repetir. La casa que le hicieron para para el Eliseo. Era para Eliseo. El el Él tenía la llave. Yo te quiero decir algo en esta mañana Las cosas que hicieron para ti No solamente son para tu vecino Las cosas que Dios creó para ti Son para ti Las mejores casas son para ti Los mejores carros son para ti también La mejor familia es para ti No sé cuánto me están comprendiendo Dígame si me está comprendiendo Quiero un aplauso fuerte al Señor Me aceleré y te estoy dejando casi. No Ay, <risa> bueno, voy a Voy a calmarme un poco. Voy a calmarme okay. un poco. ¿no? Me calmeron a Ahora le dice hagamos una casa para el profeta. Hacemos una casa para el profeta. Y el, el esposo cedió y construyeron una casa. Y entonces el marido ha construido una casa. Cada vez que el profeta llegaba a su menú. Cada vez que el profeta llegaba a su men. Se quedaba a dormir ahí. Andaba a dormir allí. a través del Pero dice que a través del tiempo. Pero dice que a través del tiempo. Viendo el profeta que la, que la Tsunamita era muy, muy, muy servicial Be que la era mucho generosa. Le dice el profeta aquí así, llama a la tsunamita. Le dice el profeta, la tsunamita Yo te quiero profetizar esta mañana, prepárate, yo quiero que te, a, estés atento Voy a profetizarte esta mañana estés atento Porque la palabra, la palabra profética puede ser para uno o para tres personas, para quien la agarre porque la palabra profetera no puede ser para uno para tres personas, depende de quién la prende. Dice que el profeta vio cómo la tsunamita la, la era muy solícita, muy servicial. Vi, uh, dice que el profeta vio uh, vi cómo la tsunamita era muy servicial. ¿eh? Y le dijo a así, uh -huh. mándala a llamar. Y dice: llámala. Algo vamos a hacer por ella. Hacemos algo por ella. Yo me quiero imaginar que aquella tsunamita, cuando fue llamada, el corazón de ella se alegró tanto immagina quella vita quando l'hanno chiamata eh, ha iniziato fuori a battere forte perché in Guatemala le diciamo un dicho spero non sia, bueno, io so che non è maldito in nessun luogo il che ti chiama non ti inganna. perché sappiamo che eh, c'è un detto in Guatemala che dice chi si chiama non ti inganna. Ahora, cuando la la sunamita, la sudamita fue llamada por el profeta. Y quindi quando la sudamita è stata chiamata dal profeta. La sudamita se para a la puerta de la de la casa de Eliseo. Sí, si firme en la puerta de la casa de Eliseo. Y le y le dice estas palabras. Él le dice esto. ¿Quieres que hable por ti al rey? ¿Voy a hablar por ti al rey? ¿Quieres que hable al general o por ti? Y la mujer, como era muy importante, le dijo, no es necesario, yo me muevo en medio de mi pueblo. Y dice, no es necesario. Diga conmigo, wow. Gracias. Mira qué importante era aquella mujer. ¿Cómo era importante esta donna? Pero Jessie le había comunicado. Ah, pero Jessie le había dicho. Le había dicho, sabe, esta mujer no tiene hijos. Y había dicho esta donna no le había dicho. Hoy a lo mejor que falte algo a ti. Te mando Hoy Dios te mandó a llamar a, a esta reunión. Estoy seguro que tu contrato estás a punto de firmarlo. Amén, amén. Estoy seguro que el punto de firmar el tu contrato. Estoy seguro que, los, que, que, que, que tus documentos, tú que no tienes documentos, estás a punto de firmar. Estoy seguro que estás a punto de firmar los documentos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque las cosas que Dios hizo son para ti. Porque Tú tienes que creértelo. Me tienes que creértelo. Yo antes le decía que el problema me influía mucho en mi tamaño. Quindi dicevo antes, el problema era mi estatura. Y cada vez que me miraba en el espejo decía, pero ¿por qué yo soy tan pequeño? Y, espejos, yo, decía, y yo tuve que vencer al espejo y no que el espejo me venciera a mí. Y, y, y cada vez que me pongo en el espejo digo, señor, qué belleza hiciste. ah <risa> bello Porque nadie... Hay feo en esta tierra. Nadie es feo. Porque no tiene ninguno de bruto en esta. tierra. Mal arreglado y a veces vemos algunos. ¿Habéis visto alguno que ha estado ajustado mal? Pero todos somos guapos, ¿verdad que sí? todos Si alguien a usted le dice que es feo, por favor pare a esa gente. Si alguno me dice que es de bruto y Porque todos somos guapos. Que somos todos bellos. Ahora la tsunami fue llamada por el profeta. La tsunami está llamada al profeta. Voy a ir rápidamente. Andra, mire como ella tomó, tomó el viaje de su vida de de la y le dijo ¿quieres que hable a ti al rey? y ella dijo no te preocupes yo me muevo en medio de mi pueblo pero Giesi le había dicho que ella no tenía hijos pero aquí viene la palabra profética prepárese en esta mañana pero viene la le dijo el profeta, este es el profeta de aquí a un año, uh, en un año Abrazarás a un hijo, a un filho? esta mujer le dijo no se burle de mí, tu, mi, tu, tu, mi, mi siervo no se burle de mí Es que mi le dijo no, no me prenderé en giro Porque ella sabía que ya, su marido ya era viejo Porque sabía que su marido era viejo y era imposible. era imposible lo que te han venido a decir a ti que es imposible yo te quiero decir que eso que te han dicho es mentira porque todo es posible pues, este aquí hay gente que ha soñado por empresas si son gente que empresa, pero no ha visitado la pandemia pero, la pandemia. pero te tengo noticias. Pero, noticias yo conozco gente que en medio de la pandemia se ha mudado a las mejores casas yo soy, conozco gente que en medio de la pandemia se, uh, se traslada en las mejores casas. Hay gente que en medio de la pandemia ha abierto las puertas de su empresa. Gente que en medio de la pandemia ha abierto las puertas de la su empresa. Y yo siento en mi espíritu esta mañana. Y siento en, el, en mi espíritu que está mañana. Y hay gente que va a reabrir su empresa sí o sí. Ajá. Que hay gente que abrirá las empresas. Porque no puede enterrar, como decían anoche, no puede enterrar. A algo que todavía está vivo para usted. Porque no puede despedirle de algo que aún a vivo. Tus sueños no se pueden morir. Y tus sueños no pueden morir. Alguien dijo, podrá morir el soñador, pero nunca los sueños. Porque puede morir el soñador, hermano, el sueño. Porque tus hijos siguen creyendo. Porque el refíjico tiene una creta. ¿Sabe cuál es el problema a veces? ¿Cuál es el problema, Bolsa? Te lo voy a decir así, despacio. Te lo diré, uh, te lo voy a decir. Te lo dirá muy Ya, ¿no? Cuando le fueron a, a decir a, a, a, a Jacob, cuando salió allí el Jacob, ¿eh? al padre de José, al padre de Giuseppe. déjenlo tranquilo que les es predicador también. <risa> cuando le fueron a decir al, al padre de José, cuando Sara le al padre de Giuseppe Mira aquí está la túnica de tu hijo José. Mira, eh, guarda, es la túnica de tu hijo, Una mala bestia lo devoró en el campo. campo. Dice que el padre toma la túnica de José. la túnica de Giuseppe, ¿Y llora y, y entra luto en él. Un luto. Hace luto por la vida por la vida de su hijo. Un luto por la vida de su Yo eso lo dije anoche y lo voy a volver a repetir. Lo y él, lo tiró a él coge la túnica de colores de su hijo. Lui prende la túnica de colores de su Pero sabía que la túnica estaba manchada no de la sangre de su hijo. Pero sabía que la túnica no era manchada de la sangre de su hijo. Y no se había muerto tampoco. Y sabía que no era muerto. Y ella estaba celebrando ya luto y hasta hizo luto. Pero ya estaba haciendo luto. Hay mucha gente, se gente que puede celebrar luto cuando las cosas todavía están vivas. Sí, se le, uh, un luto se no José todavía estaba vivo. José no vivo. Y hoy quiero decirte que tu milagro todavía está vivo. Decir, Alguien díganme fuerte, ver, Tu milagro está vivo. Y tu es vivo. Era imposible para la sunamita poder concebir un hijo. Era imposible para, para la hacer un Pero el profeta le dijo: He eh, aquí el dijo, que el año que viene. Que el yo año, me imagino decir, yo siempre paro en esta casa porque es mía, y de aquí a un año, y, uh, yo del de aquí voy a oír el grito del niño que llora en tu casa. Cuásen, el, uh, grito del que está en el... Y él le dijo, no, ya mi marido está muy viejo, que mi marido está ya no reacción? funciona mi marido, no funciona. Ya es imposible. imposible. Y yo fallarle a mi esposo no quiero. No voy a mancarle a mi esposo. Es que no vas a fallarle. Pero no lo va a Dios va a hacer el milagro en ti. Dios va el milagro en ti. Yo le voy a decir a más de tres en, en este auditorio en esta tarde, en esta mañana. Esta el mañana? milagro mentira no se ha muerto, el milagro tuyo está vivo. Y tú milagro no es muerto, está vivo. Yo puedo sentir que aquí hay gente que va a bendecir a muchos inmigrantes que vengan porque hay muchos que van a venir. Porque yo sé que aquí será gente que vendrá, a muchos inmigrantes que vendrán porque vendrán, verán un saco Tu empresa va a poder dar contratos a la gente que viene. Dígame. Empresa tu empresa, empresa puede dar contratos a la gente que viene. tu empresa dará contratos a la gente que viene. Porque somos gente bendecida para bendecir. Somos gente bendecida para bendecir. Somos gente bendecida para bendecir. somos gente bendecida para bendecir. La gente en Guatemala se admira a nosotros como familia. Ah, la gente en Guatemala se admira para ser como familia. Sabes que la gente en Guatemala piensa que yo soy millonario. La gente en Guatemala piensa que yo soy millonario. Porque en dos ocasiones hemos venido de vacaciones aquí a, a, con mi familia a España. Porque hemos venido un par de veces aquí en España de vacaciones. Y la gente cuando ah, sí, usted sí. lo mira, lo mira. La gente piensa que usted tiene mucha plata. Lo que tenemos, bueno, lo que tenemos un padre que nos provee siempre todo cuando nos hace Y la gente piensa que tenemos muchos dinero, pero en realidad tenemos un padre que nos provee todo lo eh, que necesitamos. Para, para poder quebrar un poquito el hielo, un día una persona, yo eh, predicando, decía eh, Yo soy tan bendecido que tengo la máquina para hacer el dinero. Y entonces yo decía, en la predicación yo soy tan bendito que una máquina para hacer el dinero. Y una hermana que estaba en, en el auditorio se quedó viendo así. Era un hermano que estaba en, la, en el posto y. Sí, Pero sí. Y tuvo curiosidad después del culto y se acercó y me dijo: Hermano de verdad, usted tiene la máquina para hacer el dinero. <risa> eh, perdón, dice el médico: ¿de verdad hay la máquina para hacer los Yo le dije que yo no puedo mentir. Eh, yo no mento. ¿Y qué es la máquina? ¿Cómo es la máquina? Me dice. ¿Cómo es la máquina? Ni sé, le digo, ni sé cómo es, pero sé cómo funciona. Porque la máquina para hacer el dinero, le digo, es la fe. Porque la máquina de ver para eso es de la fe. Eso es la fe. Si usted tiene fe, lo tiene todo. Se mueve a Cuántos aplauden al señor. Si usted tiene fe, lo tiene todo. Lo tiene todo. Se mueve de fe y Ahora voy a ir rápidamente. Andrés Porque queremos aterrizar en este viaje. voy viaje. Yo no voy a cansarte. No, no... aunque yo sé que la palabra no cansa no, no. pero le dice el profeta de un año tú vas a abrazar a un hijo dice, la mujer se fue a casa la es andada a casa, pasó lo que tuvo que pasar como toda pareja es lo que es entró en intimidad con su marido y ¡pa! el milagro resultó entró en intimidad con su marido y resultó el milagro porque yo le quiero decir algo algo Dios da la palabra Dios da la palabra pero quién es el que tiene que caminar sobre la palabra es usted. Pero quien tiene que caminar sobre la palabra es usted. Hay mucha gente que le dice, así dice Dios, el Señor te va a prosperar, te va a dar un contrato indefinido. Porque como se muestra gente que dice, Dios te dará un contrato indefinido, te hará prosperar. Y la, y la gente mata la palabra, no camina sobre esa palabra. Pero la gente no camina sobre esta palabra. Yo decía anoche en la reunión, y dice, voy a irse a la reunión eh? que Dios tiene que cambiar de nosotros la mente miliburista que Dios se debe cambiar la mente de Mille, la que la, la que solo quiere ganar mil. Ah, uh, de di... Si no tiene traducción, invéntatela tú allí para los italianos, pero allí Scarce, me entendieron. Scarsa. Ah, mente escarsa. ¿Sabe? Porque cuando tenemos una mente milleburista. Porque cuando tenemos una mente escarsa. La persona que tiene una mente milleburista solo. es limitada. La persona que a este tipo de mente es limitada. Dios nos va a enseñar en este tiempo como iglesia. Pero Dios enseñará en este tiempo como iglesia. A cómo le habló Dios a una mujer anoche. A cómo ha hablado Dios a una dona ayer. Lo que la gente gana en un año usted se lo va a ganar en un mes. Que lo que la gente en un Porque o sea, vamos a ser gente, somos gente muy bendecida por Porque Dios. Porque somos gente muy bendecida por Dios. A lo mejor hoy lo. Oiga lo contrario, porque no trae, una, no trae ni una moneda en la bolsa. Magari piensa que es el contrario, porque es que no, no, ni una moneda en la Pero bolsa. Pero quiero decirte una palabra positiva, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo posicionas en Cristo que se fortifica. Ahora, dice la dice la Biblia que la mujer concibió... E Queen dice que es la, la Biblia que la donna partorito. Y el año siguiente, su hijo nació. Él e nació el año 2. Yo te quiero decir algo, lo tuyo viene en camino. Que, uh, la... Lo tuyo viene en camino Aunque aparezca que no Aunque se, Lo tuyo viene en camino Dice que su hijo creció y su Yo no sé Pero tenía eh, eh, Cuántos años Posiblemente tenía Pero eh, Dice en la Biblia que fue al campo Donde su padre sacudía el trigo padre con grano pero en una en, en una edad voy a, voy a ir terminando ya para que no se me canse en, en, en una en una edad muy bonita su hijo enferma y luego su padre lo manda con su mamá y para resumir la historia dice que el hijo de la tsunamita muere dice su hijo muere sabe que en el rumbo de eh, el rumbo de su vida ¿Sabe de que la, la dormida, o el viaje de su vida el viaje de la dormida, van a haber cosas que, que te cosas, van a hacer creer a ti que ya se murieron que y que, que es imposible son... que pelees ya por ella es que es loro. en el camino en, en, en el viaje de, en el viaje de mi vida Pero en el viaje de la gemita, yo he conocido gente, conocido gente que la ciencia misma los ha desahuciado que ha, uh, los ha desahuciado, los ha hecho imposible. Ah, vale, hasta la ciencia pensaba que eran Pero un día se han encontrado con Dios y Dios ha tenido la única palabra. Dios no tiene la última palabra, Dios tiene la única palabra. Dios no es su primer amor, Dios es su único amor. Porque cuando hablamos de un primer amor, entonces hubo en un segundo. Es que Dios, Dios para la iglesia, la iglesia es su único amor nuestra única pasión, es la única pasión. dice que el, el hijo crece pero llega un momento que se muere y aquí la traducción del nombre Tsunamita funcionó y por qué la traducción del nombre funciona? Porque fue mansa y pacífica ante el problema. Porque estaba mansa y pacífica de frente al problema. ¿Sabes por qué a veces nos sabes por qué a veces nosotros nos declaramos a veces derrotados? Sabes por qué a veces pensamos de seres confitos. Porque nosotros nos queremos declarar derrotados. no a No porque nosotros somos siempre más que vencedores. somos Cuando murió el hijo. Cuando Morcillo. Esta mujer no no se quejó con nadie. Que no Fue muy pacífica. estaba pacífica. No, no, pero no los que ahí, pero me voy a parar un, poco, un momento y te vamos a ir a ti. ¿sí? Vale. Cuando nosotros. Cuando noi, ante el problema, problema. No nos rendimos. Non ci rendiamo, sino que seguimos peleando. Da que a estamos diciendo esto. Diciendo, a Cristo, mí no me va a vencer, sino yo voy a vencer a esto. Esto no me vencerá, pero yo lo venceré. Ahora le quiero decir algo. Cuando su hijo se muere... ¿Y quindi cuando su muere? Dice que agarra a su hijo muerto. Dice que prende a su hijo muerto. En alguna ocasión del viaje de tu vida te han dicho que es imposible y todavía está muerto. Entonces, qualche qualche ha de en tu vida? Te han dicho, mira que es imposible porque ya está muerto. Y, y, ¿Y qué hace usted con un muerto? qué hace con un muerto? ¿Hay que enterrarlo, por favor? No lo puede tener ahí en la casa. No en casa. ¿Sabe qué actitud tan linda tuvo la sudamita la Fue tan mansa ante el problema. Tan man, eh, tan tener tan muerto problema. a la promesa que Dios le había dado. Escúcheme, ya voy a terminar. Tener muerto en sus manos al hijo. A ver, en el, en Pero ella lo cogió y no lo llevó a su esposo al campo. Marela preso no lo ha portado en el campo con su marido. Sino que agarró a su hijo y lo llevó a la cama del profeta, acostarlo. Uh, Escúcheme esto, ya voy a terminar. Escúcheme esto, no quiero que se le escape. Lo lleva a la cama, lleva a su hijo a la cama okay. del profeta. Para el del del profeta. cierra la puerta. Cierra la puerta. Y se va en busca de Eliseo. Eh, va a buscar a Eliseo. Pero ella deja un muerto en la casa, que es su hijo. El muerto en la su casa. ¿Usted cree que esta te iba danzando y contenta porque había dejado a su hijo muerto? Pensate que estaba allí contenta balando porque se fijaron. Había dejado un cadáver en la casa del de liceo. Había lanzado un cadáver en la casa del liceo. ¿Cómo se pone usted cuando le dan una mala noticia? Lo primero que hace es llorar. La primera cosa que hace cuando arriba una bruta noticia. Ella, ella no le habían dado un, simplemente una... Ella había experimentado en su vida que su hijo había muerto experimentado Pero voy a terminar así, oiga lo que le voy a decir. Ella va del marido, prepara todo para ir a ver al profeta. Y el marido le dice, pero hoy no es, no es, no es tiempo para ir a ver al profeta. Y ella le dijo, paz. Y ella fue mansa en todo lo que pasó. Te voy a dar un secreto. Los problemas van a venir, pero sé manso y pacífico, y vas a salir de ahí. El problema es que ser manso y pacífico, para salir. chile Yo estoy impresionado, pastor, aquí en España, la gente cómo toma pastillas antidepresivas. Es que son impresionado de cómo la gente aquí prende píloles para la depresión. Una vez me tocó orar por una mujer que tomaba al día 22 pastillas, no me deja mentir usted. Una vez he pregado por una dona que prendía 22 píloles. El aspecto de esta mujer era tan horrible que ni se peinaba, por eso... Por eso la persona que tiene depresión no se peina. Y e entonces era así uh, brutto el aspecto de esta persona que no se peina, por eso la persona... Por eso usted mujer pongase bonita para su esposo. Mm -hmm. Por eso le meto de... belle. Peinese y, y, y dígale aquí está su princesa todos los días. Por eso la persona que la esta mujer tomaba 22 pastillas al día, pero Dios la sanó, porque Dios es un Dios maravilloso. Ella no entró en depresión, lloró como todas las mujeres, o todos lloramos cuando tenemos una mala noticia. Pero ahí donde empezamos a leer... Casi estamos aterrizando. Dice que ella partió para el Monte Carmelo en busca del profeta. dice está escrito que ella andaba el Monte Carmelo buscando al profeta? Cuando estaba lejos la vio el profeta y le dijo a he aquí la tsunami. Pero cuando estaba de lontano el profeta dice: ¿cuál es la Tsunamita? Escúcheme, ve a preguntarle cómo está su casa. Uh, ¿Quiere le cómo está la su casa? Va bien a tu marido, te va bien a ti, te va bien a tu hijo. ¿Se le va a a Lea, a su marido, a su hijo? Ella le dijo bien. Él el le ha dicho, bens. ¿Usted cree que le iba bien si, si tenía un muerto en la casa? Era, andaba bien si estaba muerto en casa. A lo mejor hoy veniste riendo y dejaste un cadáver en la casa, hablando espiritualmente. Magari yo me la Pero te preguntan en aquí en la reunión cómo estás, dices tú, ¿bien? Es decir, yo no bien. Porque no le puedes contar a todo el mundo lo que está pasando. ¿Por qué no puedes contar a todo el mundo lo que está todo solo le puedes contar a la gente que es compatible contigo. Solo puedes contar a la gente que es compatible. A la que te va a ayudar a orar. Pues que te ayuda a no le cuente a todo el mundo que no tiene papeles, hombre. No le a todo el mundo que no hay Porque la gente cuando te mira y te dice que no tiene papeles, lo primero que hace es criticar. Porque la primera cosa que cuando dicen que no hay documentos es criticar. Yo viví muchos años en Estados Unidos. muchos años en Estados Unidos. Nueve años y medio indocumentado. años y medio Y la gente cuando me venía a preguntar, ¿y cómo está todo? ¿Cómo? Porque la gente a veces pregunta solamente por... ¿Por qué? Yeah. Gracias por chismear. Uh, sí, es porque a veces gente tiene sobres de ingleses. No es por ayudarte. Uh, no es por ayudar. Y me decía, ¿y cómo está su estatus migratorio en los Estados Unidos? Él dice, oh, ¿cómo están mis documentos? Y yo, dice, sí. yes, y yo le hablaba, le hablaba en inglés y es. Very good. Y le parlaba en inglés. Si este habla inglés, pues tiene papeles. Si se habla inglesa, pero cuando se iba la persona me, tiría, me tiraba de rodillas y le decía Señor, tú sabes que no tengo papeles sí, Pero cuando se andaba Dice, Señor, tú sabes que no hay voy Pero Entonces, Dios me decía, eso no te, hace, no te hace más pequeño que nadie Porque Dios se acuerda del hombre extranjero Si no mire a, a, a personas Que llegaron a ser reinas en un lugar extranjero Oh Mire, mire, mire apóstol, yo le voy a decir algo Anoche yo sentía una unción poderosa. Y no le quiero venir a improvisar. ¡Wow! El profeta, no. Una unción de crecimiento de esta iglesia tremenda. Dios, le va, Dios va a dar aquí a gente. Mire, que la ya está escribiendo. Es que yo le tengo un. Perdóname, perdóname. Tengo traductora. Yo le tengo miedo, le tengo miedo al apóstol. A ver, yo le tengo miedo al apóstol. A por del apóstol. Porque el apóstol todo anota ahí. Todo anota. Porque el apóstol se enseña Sí, ah, muchas, muchas gracias. Sí. entonces, por eso hay que tener cuidado a que lo que te habla. Ahora le dice, ve y pregunta cómo está su hijo, cómo está su puede cómo estás tú y ella ha contestado bien. ha cómo está tu hijo, tu marido y bien. Hoy tu casa quizás no puede estar bien porque uh, tu hijo no quiere entrar al aro del evangelio. A lo mejor tu esposo no va a, quiere entrar a, a tu las cosas no están bien, algo falta. Pero como hablamos cuenta mucho, pastor. Pero como hablamos cuenta mucho, Hay gente que solamente le gusta causar lástima. Gente que puede solo hacer pena. ¿Y cómo esta hermana tiene trabajo? Es como me está dando No, hermano, mire que tenía mis dos horitas, pero ya hoy ya no tengo nada. ¿Y se ha guardado ya dos horas, pero ahora no niente. Cuando le pregunte a usted si tiene trabajo, diga, por el momento no tengo, pero pronto voy a firmar el mejor contrato. Entonces cuando me tienen abrir el trabajo, dice ahora no se lo, pero pronto lo firmaré. Mire, aquí va a haber gente, oígame, si esta palabra no se cumple, el profeta es mentiroso. Cuesta, no? Si esta palabra no se cumple, el profeta es embuchado. Pero aquí hay personas, pastor, que van a levantar su propia persiana en su propio negocio. Son las personas que van a crear una propia empresa. Y diga usted, soy yo. La persona que no soy yo. Hay persianas que están cerradas porque la gente fracasó. las persianas que son... Persianas que son... ¿Qué Porque han fallido. Pero hay hay gente que va a levantar persianas por su propio negocio. Más gente que va a crear su propio negocio. Mire, pastor, usted tiene aquí a gente... Se lo voy a decir, gente empresaria, ¿eh? Sí, gente que es empresaria. Aquí hay gente que, que, que, que, que, que, que no estoy improvisando, gente que, que, que, que tira para adelante. Gente que está continuando a andar y, adelante. que puede bendecir. Que puede Incluso hay gente que tiene talentos de hacer uñas o manicure o algo y tiene miedo de... de, de, de tiene tiene tiene tiene tiene miedo, tiene miedo. está también gente que ha talento para las uñas pero tiene miedo empieza tu negocio en casa inicia tu negocio en casa y dios te va a bendecir y dios te bendirá ahora voy a finalizar con esto termina con esto dice que le dijo bien fin ha dicho bien pero el profeta manda al criado con con con con el báculo con el bastón. Ah, okay. o, bueno. Ma il profeta manda al servo con un bastón. Y le da instrucciones y le dice, ve donde el niño muerto y ponle esto en el pecho y le da instrucciones. Y da instrucciones de cómo Y no tuvo sentido aquello. Y no nada hace, Tuvo no? que ir el profeta. Ma el profeta? Porque las cosas para que resuciten o para que sigan vidas te necesitan a ti y no que mandes a nadie. Pero es que pero, para resucitar el negocio tienes que hacerlo tuyo no cualquiera. Tu negocio va a resucitar, porque aunque no esté muerto, va a resucitar dependiendo de ti. Pero tu negocio resucitará dependiendo de ti. ¿Sabe usted que cuando suena el teléfono en mi casa, y esto no es cuento, cuando suena el teléfono en mi casa... Cuando suena el teléfono en mi casa... En casa mía, mi casa no es grande. mía casa no es grande. Pero yo contesto así, residencia de la familia Godoy. Respondo, residencia de la familia Godoy. La gente piensa que es una gran casona, uh, la mi casa es grande, pero es mucho más... Entonces la gente piensa que es porque grande. Tenemos, tenemos que saber hablar. Porque debemos saber hablar. Eh. Pero concluyo con esto. Me voy a terminar el Llegó el profeta donde estaba el hijo muerto. Y hace todo lo que Dios le manda a hacer que haga con el niño. El cuerpo sobre el cuerpo del niño, los ojos sobre los, eh, eh, frente a frente. Bueno, resulta que el niño revive, resucita. Le va a gustar esto lo que le voy a decir. Dice que su hijo. Dice que su hijo. Resucitó y estornudó siete veces. Ha resucitado y ha estornudado siete veces. Yo dije algo si el hijo de la Tsunamita resucita en este tiempo de COVID. E quindi il figlio della tsunami resuscita in questo tempo di COVID. La gente hubiera dicho resucitó pero mire tiene COVID. La gente habría dicho, ¡guarda resucitó, más COVID! Porque la gente hoy piensa que si tú estornudas tienes el COVID. Porque la gente piensa que si tú ves estornudo el COVID. La otra vez, pastor, apóstol, yo estuve en un lugar donde quería estornudar fuerte. Yo estaba en un pasto y vuelvo ¿eh? Y tuve que ir al baño, porque si usted estornuda en público rápido, toda la gente le hace así. Escribe de no andar en baño, porque no la gente me guarda mal. Pero ¿sabía usted que el hijo de la Tsunamita estornudó siete veces? hijo de la Tsunamita siete veces. ¿Sabe qué significa estornudar? ¿Sabe qué significa estornudir? ¡Salud! Salute. y sabe qué quiere este sistema qué cosa que sistemas? al oír que estornudar dice que tú estás enfermo el sistema está diciendo que estornudar es enfermedad está diciendo pero estornudar es salud es salud esta tarde nos ponemos de pie esta mañana vamos bueno, o, me, o, o si gustas que tenemos no hay problema, yo no, en español no, no, no. Esta, esta, esta mañana esta mañana dice que el hijo eh, oh, yo siento una presencia de Dios maravillosa una presencia de Dios maravillosa eh, dice que el hijo de la Tsunamita estornudó siete veces el de la el 18, yo creo que 11. sí vamos a terminar porque voy a tener que